O hacer tanto daño en el tiempo que llevó, eh, la verdad, no puedo comprenderlo. No fui yo. Pues no había nadie más. No es cierto. Si sí, es verdad. No es cierto. Si sí, es verdad. No es cierto. Ah, con todo respeto, señor. Yo vi al amo Kevin jugar con los controles remotos como si toda la casa fuera un gran juguete. El único vándalo aquí hoy fue su hijo. Bueno, permíteme. Kevin. Kevin, Papá. siéntate. ¿Qué está pasando? Ya te dije que los ladrones entraron a la casa. Kevin, tú sabes que puedo perdonarte todo menos que mientas. Ah, oh, bueno, ¿te vas a enojar sin hunde la casa? Sí lo hice, sí, lo admito y acepto que lo hice, pero no miento. Bueno... Yo lo pensé y entiendo que es un ajuste difícil para ti. Uh -huh. Y que es muy natural que sea tu reacción para llamar la atención. No, no es... Kevin. No. En fin. En fin.